Pasar ahora en vivo con Arismendi la Antigua que se encuentra desde el barrio azul de San Francisco de Macorís. Eh, vamos a ver cómo ha iniciado el año escolar por ahí. Adelante, Arismendi. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el sector Barrio Azul, en San Francisco de Macorís, un sector que es conocido por las tradicionales inundaciones eh, debido a la crecida del río Jaya, pero en esta ocasión la, el objetivo de nuestra visita es verificar ¿verdad? si ya las personas están recibiendo la docencia a distancia como estableció en el día de ayer el Ministerio de Educación. Caballero, ¿cuál es? su nombre? Mi nombre es Robinson Rafael Hidalgo. ¿Cuántos hijos tiene Robinson? Tenemos cuatro. ¿Cuatro hijos? Cuatro. Estudian. Sí, hay tres que están estudiando, es uno ¿sabes? que no quiere estudiar, pero tenemos tres que están ¿Y qué, qué modalidad han decidido adoptar? ¿Cómo están recibiendo la docencia sus hijos? Eh, los profesores me llamaron, los hijos míos, dijeron que le iban a dar la clase por, por internet, por, por celulares. Y ellos están recibiendo. ¿Y usted está recibiendo como por internet o por televisión o por radio? No, no, por, por, por, por, por celular. ¿Por celular, por internet? Sí, por internet. Eh, ¿Ahora en estos precisos momentos la están recibiendo? No, no creo que ahora mismo no. ¿Todavía no? ¿Por qué? No, no sé. Qué... Yo, Agna. No sé más o menos eh, más o menos el caso ¿por qué? porque ellos siempre, siempre tiran clases así, sí. le, dan, le ponen clases. ¿Pero tienen internet ustedes? No, porque paquetico. Ah, ok, paquetico. Sí. Eh, Muchísimas gracias, Robinson. Seguimos nosotros, señores, en este recorrido especial del de sector Barrio Azul en San Francisco de Macorís para contactar la realidad. Dama, buen día, estamos en vivo. Eh, eh, ¿Viven niños estudiantes acá en esta casa? Sí. ¿Cuántos? Uno y hay otro. Uno. ¿Y qué modalidad han, han decidido? ¿Cómo están recibiendo la docencia? ¿En la televisión, radio o internet? Bueno, ellos comenzaron a a recibir ayer a recibirla ayer en la televisión. ¡Dariel! ¡Ay, En la televisión. Dariel! ay dariel Está recibiendo la docencia ahora, su niño? Está recibiendo la docencia? Ayer eh, recibió pero hoy dije que no sí. había. ¿Hoy no había? No, no. ¿Por qué? No, no sé, ellos lo llamaban, no, le, le tiraron por el celular. Ah, ¿él la está recibiendo vía celular? ok Dariel, hey. ah, pues. ven mi amor y sé que yo no, no sé de... seguimos nosotros en este recorrido señores por el sector barrio azul en san francisco de macorís para saber verdad si las personas están eh, recibiendo la docencia en esta nueva modalidad a distancia implementada por el ministerio de educación en el día de ayer Saludos caballero hay jóvenes estudiantes niños estudiantes acá okay, okay, go, go, go. Ah, ok, está bien. Dice que no, que no hay personas, no hay eh, jóvenes estudiantes acá en esta residencia. La mayoría de viviendas todavía, señores, a esta hora de la mañana de este sector Barrio Azul están cerradas. Eh, aparentemente todavía no han despertado la mayoría de personas que viven acá en este populoso sector el cual recordamos es conocido debido a las inundaciones que produce el río Jaya eh, el principal afluencia de esta ciudad franco macorizana caballero qué tal estamos en vivo para Telenor caballero tiene niños estudiantes usted ahí sí no, no, es mía, no estudia todavía. No estudia todavía, mm. ok. Y usted ha podido percibir la realidad, ¿ha visto ya los niños estudiantes eh, estudiando ya al inicio de este año escolar? Ahora después, por, por teléfono, que va a empezar... ¿no? Pero acá ah, en el sector, ¿usted ha visto personas sí, utilizando... Ha ah, empezado. ¿no? Sí, ah, ok, qué bien. Eh, seguimos nosotros entonces caminando la calle de este populoso sector, Barrio Azul en San Francisco de Macorís, repetimos pueden observar en las imágenes la gran mayoría de viviendas aún se encuentran cerradas aparentemente los moradores de este, de esta barriada se encuentran durmiendo pero conversamos con un caballero el cual no establecía verdad que ya sus niños están recibiendo docencia, algo que hay que destacar señores es una problemática que se ha venido generando en muchos hogares y es que hay niños de diferentes grados, sin embargo, existen un solo elemento de comunicación, llámese una televisión, una tablet o una computadora o un teléfono. Eh, nosotros hemos eh, conversado con esa clase de personas en diferentes eh, ocasiones y ellos nos manifestaban esa, esas quejas y nos planteaban esa problemática y es una situación ...completamente difícil. Vamos a tratar de seguir conversa caminando por acá. Saludo. Ah, pueden observar ahí sí, que aquí sí se está recibiendo la docencia. Vamos a conversar con... Señora, buen día. Buenos días. Eh, Estamos en vivo para Telenor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa Emilia Rosa. Rosa, ¿cuántos niños hay acá que están recibiendo docencia? Bueno, por ahora yo tengo dos. Y que, eh, veo que han elegido la televisión. Sí, porque a ella le toca en el canal 9 y 29. ¿Qué le ha parecido esta nueva modalidad de las clases? Bueno, yo estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Porque tengo dos niños y una sola televisión. Pero ahora me acaban de decir que hay uno que puede coger la tarde y otro por la mañana. Ah, ok. Eh, o sea, dos niños en diferentes cursos. Sí, en diferentes cursos. Hay uno que está en tercero y otro en, en cuarto. Ya digo. Entonces le toca uno por la mañana y otro es tarde. Ah, ok. Ajá, nada, no, porque nada más trae un solo televisor. Bien, señores, ahí lograron escuchar lo que hablábamos precisamente, ¿verdad?, hace apenas unos minutos, de la difícil eh, realidad, la difícil situación de algunas algunos hogares dominicanos, los cuales no cuentan con los elementos suficientes para impartir la docencia. Eh, repetimos, desde el Barrio Azul, en San Francisco de Macorís, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.